Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia número 4 de 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que lleva por título Situación de los Derechos Humanos en el Contexto de la Protesta en Cuba y que fue solicitado por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Eh, soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y me acompaña la segunda vicepresidenta de la CIDH, Flavia Pevezán, el comisionado Estuardo Ralón, relator de Cuba, y el comisionado Joel Hernández, relator sobre defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Asimismo, está presente la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, María Claudia Pulido, el relator especial de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y la relatora Redesca, Soledad García. Este, esta audiencia tiene como objetivo dar a conocer los diferentes patrones de violaciones de derechos humanos que se enmarcan en el contexto de las protestas populares realizadas en Cuba el 11 de, junio, de julio del 2021. Antes de iniciar con la audiencia, quería dar unas precisiones metodológicas. En primer lugar, eh, recordar que tenemos una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las partes, Además, tenemos interpretación bilingüe y con subtitulado en el idioma de la audiencia. Quiero decir además que estas audiencias son transmitidas en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter y las grabaciones de las audiencias van a quedar en, a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana. En cuanto a la distribución del tiempo, eh, como solamente van a estar las organizaciones, no el Estado cubano, vamos a iniciar con 30 minutos para la sociedad civil. Luego de sus presentaciones, ustedes por favor distribuyen su tiempo, la Comisión Interamericana va a poder intervenir por 30 minutos más para luego eh, devolver la palabra a la sociedad civil. Entonces, iniciamos por favor con esos 30 minutos de la sociedad civil. Tienen la palabra. No sé quién va a iniciar, por favor. Ok, Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago. Mira.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 Honorables comisionados, mi nombre es Caterina Emonjén Hernández. Eh, no puedo activar la cámara porque tengo un problema. Eh, no, no he logrado activarla. Eh, soy miembro de un pacto promotora de Cuba Decide y nuestra delegación está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil de Cuba. Expresamos profunda preocupación por las graves violaciones a de los derechos humanos ocurridas y que siguen sucediendo hasta la fecha en nuestro país, en un año marcado por la crisis humanitaria y las protestas pacíficas de la ciudadanía. La mayor de ellas ocurrida el 11 de julio de 2021, cuando cientos de miles de personas salieron pacíficamente a las calles demandando el fin de la dictadura. El centro de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, registró manifestaciones en al menos 45 ciudades y pueblos, incluidas todas las capitales de provincia. Los ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por parte de las autoridades del Estado, así como por grupos parapoliciales a las órdenes del gobierno, quien ejerce hasta el momento un uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, cortes de energía y bloqueo a discreción del servicio de Internet. Miguel Díaz Canel llamó a sus partidarios al combate, a enfrentar en las calles estas manifestaciones y amenazó, a los que ejercieran el derecho a la protesta, señalando lo siguiente, tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuestos a todo, calificando a los manifestantes de mercenarios y contrarrevolucionarios. Los militares en el poder en Cuba desplegaron al grupo élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para reprimir a la población. El 12 de julio, Díaz-Canel dijo que los manifestantes han tenido la respuesta que merecían, incentivando al odio, estigmatizando la protesta y promoviendo tácitamente el uso de la violencia y el enfrentamiento entre la ciudadanía. Acciones todas incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. El Estado y la totalidad de las instituciones públicas han omitido toda acción, por ejemplo, a través del sistema judicial, investigar y sancionar de oficio o a solicitud de parte los cientos de detenciones arbitrarias. El Estado ha incumplido en todos los casos con el debido proceso y con los lineamientos mínimos legales para garantizar a las víctimas de detenciones arbitrarias el acceso a la justicia. Por supuesto, no ha habido sanciones para los responsables de la violencia ni para las autoridades públicas que les han incitado y ordenado. La impunidad con la que el Estado cubano ejerce el terrorismo de Estado contra la ciudadanía se evidencia en el ensañamiento contra los propios beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Por ejemplo, José Daniel Ferrer García, coordinador de un PACO y beneficiario de una medida cautelar dictada en el 2012, fue detenido y desaparecido durante más de tres meses el pasado 11 de julio a pocos metros de su vivienda cuando intentó sumarse a las protestas junto a su hijo José Ferrer Cantillo. La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba impuso a ambos la misma medida cautelar de prisión provisional por el falso delito de desorden público, pero su hijo de 18 años fue liberado, transcurridos seis días, mientras él se mantiene preso en aislamiento a la espera de juicio. También está el caso de que de la Mora, detenida arbitrariamente por 72 horas el 11 de julio, ya que la Comisión otorgó en el 2020 medidas cautelares de protección por encontrarse en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Por otra parte, como contará Sayli Navarro, el Estado, lleva, el Estado lleva a cabo una estrategia intimidatoria publicando peticiones fiscales para manifestantes del 11 de julio que llegan hasta 18 años de cárcel. También ha anunciado la reactivación de las condenas impuestas a opositoras como Fernando González, Roilán Zárragui y José Pupo, miembros de un pacto y promotores de Cuba Decide que recibieron injustas penas entre, entre 3 y 5 años de prisión domiciliaria a inicios de 2020. Existe además un patrón que preocupa enormemente a las organizaciones de la sociedad civil en el cual los cuerpos de seguridad han generado un ambiente de hostilidad al intimidar y atacar a personas que no integran ningún grupo organizado, sino que son ciudadanos y ciudadanas que por vez primera han ejercido el derecho a la protesta. Como expresara la comisionada Margaret macauli en nuestra última audiencia pública, hoy más que nunca urge una reacción mundial de solidaridad con el pueblo cubano. En este sentido, solicitamos a esta honorable comisión número uno que exija la liberación de todos los presos políticos documentados el fin de la violencia y el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos y número dos, que los representantes del Estado cuba, cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparados para ser justos, ni mucho menos para defender la dignidad humana por lo que hace 62 años de totalitarismo y cuando la crisis en mi país alcanza ya la escala humanitaria, solicitamos esta comisión que insiste en exponer la situación cubana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. 11 de julio, mi hijo y un grupo de jóvenes salieron en manifestación pidiendo la libertad. El 16 de julio, mi hijo es detenido. Vienen varios policías. Me dicen que es para una simple conversación, pero le ponen las esposas en la misma escalera. Sé por jóvenes que estuvieron con él y habían sido liberados que mi hijo fue golpeado. También me dijeron que mi hijo había comenzado una huelga de hambre. El mismo día 11, cuando llegan a la casa, pues ya le comenzaron a mandar este, eh, mensajes de amenaza, de intimidación, que ellos habían sido, han sido cabecillas, porque estuvieron, en particular uno de mis primos, Jorge, estuvo subiendo videos a, a Facebook antes que cortaran la internet. Y bueno, el día 12, eh, detienen en la calle a, a Nadir. Lo esposan, se lo llevan a la policía, lo tienen ahí amenazándolo, interrogándole horrible por cuatro horas, lo liberan y el día 17 los van a citar y ellos fueron pacíficamente, se presentaron y esa fue la última vez que, que, que los vimos. Se estuvo una semana, un poco más una semana, sin tener notificación oficial de dónde estaban, ni cómo estaban, ni por qué. Estaban donde quiera que estuvieran, eh, después de 62 días les concedieron 5 minutos de llamada. Nos dijeron dónde estaba, fui a varias unidades buscándolo hasta que encontré que estaba detenido en Cien y eh, Se demoró como aproximadamente 3 días en comunicarse conmigo. El día 29 de julio veo a mí después de 5 días de estar en huelga de hambre. El día 30 lo ve por primera vez su abogado, después de 14 días de estar detenido. Nunca recibido asistencia médica, que se le acusa por delito de sedición, con el cual no estoy de acuerdo. Ellos hace alrededor de dos semanas, eh, oficialmente, por primera vez nos hicieron saber dónde estaban. En una prisión de, mar de máxima seguridad eh, en el pueblo de, de Quibicán. Es una prisión que está llena de, de presos políticos. En este momento estaban combinado al este. He tenido que hablar con muchas personas, buscar abogados. Lo que pesaban las acusaciones sobre mí era haber roto la fotografía de Fidel. Durante los 62 días que ni, ni, se, ni sabíamos dónde estaban, ni se había hablado con ellos, todo ese tiempo el abogado tampoco lo pudo ni ver ni saber dónde estaban, ni hablar con ellos ni por teléfono. Él solo me dice que ahí los tratan más, que los tratan como perros. El abogado presentó cambios, o sea, peticiones para que le cambiaran esa medida de que estuvieran encerrados presos sin juicio y sin explicación de cargos ni nada. Eh, todas se las negaron. El 22 de septiembre, la abogado pudo verlo en la prisión. El juicio se celebró el 28 de septiembre lo trajeron esposado de manos y pies. Había policías con perros, había boinas negras, había muchos policía. Nos han contado que él ha llorado lágrimas. Sin embargo, nunca ha repetido lo que le obligan que diga viva Díaz Canel y viva Fidel. Ellos no han tenido ningún tipo de de, de comunicación oficial. Prisión provisional hasta el día de juicio. Aún estamos esperando, eh, aún estamos esperando Ellos nunca han podido ver el expediente. Ellos no saben con exactitud nada. Todo es por informaciones por aquí por allá. Ahora mismo cuando le dan dos o cinco minutos para llamar eh, es muy tenso porque cuando escuchan la voz de, lo, de los niños eh, se ponen bien emocionales. Les pido, les pido a la Comisión de Derechos Humanos que interceda por la liberación inmediata de mi hijo. Porque tener pensamientos propios no es un crimen. Muchas gracias. Estimados comisionados y comisionadas, mi nombre es Laritza Diversen. Soy directora de Cualet. Desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el grupo de justicia 11J, hemos registrado las detenciones de más de 1.130 personas, de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad. Varias personas escarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos, entre los que se puede mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrantar. Fueron obligados a desnudarse y a gritar consignas a favor de la revolución como Viva Fidel y Viva Díaz Canel. Según nuestro registro, al menos 33 personas se contagiaron con COVID-19 durante su estancia en prisión debido a las condiciones higiénicas lamentables y el hacinamiento en CELTA. Nos preocupan las personas recluidas con padecimientos crónicos, incluido el VIH. Estas personas han denunciado negación de acceso a medicamentos. Llamamos la atención sobre la situación de cinco personas con discapacidad recluidas que requieren regularmente tratamiento psiquiátrico. Varios de los manifestantes fueron sometidos temporalmente a desaparición forzada le tuvo constancia de 40 personas sobre las que las autoridades negaron información del lugar en el que se encontraban detenidas. Tuvimos acceso a 12 respuestas de los tribunales en las que nunca se pronunciaron sobre esta grave violación. Una práctica sistemática dentro de Cuba que debe monitorearse para evitar su expansión y agravamiento. Nos preocupa la situación de invisibilidad hacia determinados grupos sociales en situación de vulnerabilidad por la falta de acceso a información sobre la situación de los detenidos y el temor de los familiares a denunciar. Si bien algunos de estos grupos no son los más representativos, la represión contra ellos ha sido desproporcionada para provocar efectos ejemplarizantes en sus comunidades. Alertamos que la pertenencia a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno ha sido determinante para la imputación de cargos que conllevan severas sanciones. Nos preocupan los efectos de la represión en la juventud y la adolescencia. Al menos 326 personas tienen edad entre los 14 y 30 años. Aún permanecen 159 privadas de la libertad entre ellas dos menores de 16 años que se encuentran en centros correccionales y ocho mayores de 16 y menores de 18 que continúan recluidos. En estos casos el Estado incumplió su obligación de aplicar los estándares sobre justicia en menores. Se registraron 13 personas entre 60 y 75 años que fueron detenidas y seis personas aún y seis permanecen aún privadas de la libertad. Entre ellas los activistas políticos Carlos Manuel Pupo Rodríguez y Félix Navarro de 67 y 68 años respectivamente. Hemos registrado la detención de 185 mujeres, de las cuales 61 aún permanecen privadas de la libertad. Llamamos la atención sobre la situación de las madres solteras, en las que no se ha tenido en cuenta su situación familiar, especialmente las que tienen a su cargo hijos menores u otros familiares que requieren cuidados especiales. Según los datos obtenidos de los casos registrados como personas afrodescendientes, el 24% fueron escarcelados comparados con un 40% de las personas de piel blanca. En situación parecida se encuentran cinco personas que tienen de forma real o percibida orientación sexual y, o identidad de que diverso. Igualmente preocupantes resultan las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas en las protestas para obstaculizar el flujo de información. Se registraron agresiones contra 18 periodistas, cinco mujeres y 13 hombres, de ocho medios de comunicación independientes y en diversas provincias. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada, situación que se agrava con los cortes selectivos y deliberados del servicio de Internet. Por último, alertamos sobre, la sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio, se puso en vigor el decreto de ley número 35 que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet e impone a los operadores o proveedores de servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo estas normativas, la transmisión en vivo de manifestaciones o la convocatoria online de protestas fue calificada como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social. Muchas gracias. <risa> Mi nombre es Saily Navarro, honorables comisionados. Hoy hablo ante ustedes como promotora de Cuba Decide, integrante del movimiento vamos de Blanco, pero especialmente como hija. El 12 de julio, mi padre y yo nos personamos en la estación de policía del municipio de Perico para preocuparnos por la situación de tres activistas de derechos humanos y dos jóvenes no opositores del municipio de Perico quienes habían participado de la manifestación y también estaban detenidos resultamos arrestados en el horario del mediodía mi madre fue sacado de uno de los calabozos de la estación de policía y esposado a la espalda trasladado hasta la unidad de operaciones de Versalles en Matanzas el sábado 24 de julio en una comunicación telefónica de menos de tres minutos nos dio a conocer que se encontraba en la prisión combinado del sur en Matanzas, que estaba aislado porque había dado positivo al COVID y que iba a ser trasladado al hospital militar. En estos momentos, mi padre enfrenta una petición fiscal de 15 años de privación de libertad bajo los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentados y desacato. El pueblo cubano tiene derecho a los más elementales derechos. El pueblo cubano tiene derecho a defender. La Fundación para la Democracia Panamericana presentó una medida cautelar ante esta comisión para poder salvaguardar la vida de mi padre, puesto que continúa en peligro. Hay otros activistas de derechos humanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Coitel, quienes también estamos enfrentando procesos judiciales. Sus nombres son Francisco Rangel Manzana, de 60 años de edad, quien fue arrestado el 11 de julio cuando apenas había caminado media cuadra para unirse a la manifestación y en estos momentos lo mantienen bajo prisión provisional. Leilandis Fuentes Vargas de 49 años de edad, también del municipio de Colón, pero no participó de la manifestación y fue arrestado el 13 de julio tras practicarle un registro domiciliario. Tania Echeverría Menéndez, de 50 años de edad, bajo prisión domiciliaria. Cincia Bascal Zamora, de 24 años de edad, quien vive en el municipio de Jovellanos, también bajo prisión domiciliaria. ¿Y quién les habla bajo prisión domiciliaria desde el 12 de julio? Pero también quiero hablarles sobre Jorge Zetano Alfonso, activista del Movimiento de Recuperación Democrática, quien fuera sacado en horas de la noche del 13 de julio y llevado a uno de los centros de torturas ubicado en la periferia de la ciudad de Cárdenas, a donde fue torturado y golpeado por negarse a decir que Díaz Canel es su presidente. El pueblo de Cuba, la población penal, necesita con urgencia de la solidaridad y el apoyo de gobiernos e instituciones democráticas Listo. Ah, buenas tardes, honorables comisionados, relatores, damas y caballeros. Mi nombre es Michel Matos, soy gestor cultural, productor, activista del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía cubana. Desde el 11 de julio del presente año, organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 39 detenciones de artistas relacionados con las protestas. Cuatro de estos fueron sentenciados en juicio sumario en primera instancia por cargos de desorden público, entre ellos el fotógrafo Ángelo Troya, coproductor de la canción Patri Vida y el artista visual Carlos González Acosta. Asimismo se dictó prisión preventiva domiciliaria contra al menos 20 artistas cercanos al movimiento San Isidro y al 27N que protestaron frente al Instituto de Radio y Televisión. A ellos se suman las prisiones preventivas en cárceles contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en estos momentos en la prisión de Guanajay por incitación a delinquir, al llamar a participar en las protestas del 11 de julio. Y por haber cantado en la calle la canción Patria y Vida, se le acusa también de desacato, resistencia y desobediencia. También sufre prisión preventiva el rapero Randy Arteaga, que se encuentra en el penal de Guamajal, bajo el cargo de desacato. La violencia y persecución contra artistas considerados disidentes es un fenómeno muy anterior a las protestas del 11 de julio. Las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de prisiones preventivas han sido el recurso más utilizado por el gobierno cubano para callar el disenso de los artistas. En 2020, al menos 22 realizadores fueron detenidos arbitrariamente por la policía y la seguridad del Estado. Desde el 2018, cuatro cumplieron condenas, como es el caso del rapero y miembro de San Isidro, Denis Solís, arrestado el 11 de noviembre del año pasado, acusado del delito de desacato y sancionado a ocho meses de prisión recientemente cumplidos. También destacamos al joven Luis Robles por solidarizarse reclamando la libertad de Denis Solís. Mostrando un cartera en la calle, fue detenido el día 4 de diciembre del 2020 y permanece detenido en la actualidad bajo prisión preventiva, con un pedido de seis años de prisión por la Fiscalía. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dictaminó estas dos últimas detenciones como radicalmente arbitrarias. Desde la campaña contra el decreto 349, los artistas del movimiento San Isidro hemos sufrido el hostigamiento constante del gobierno. Detenciones arbitrarias, decomiso de obras de arte, prohibición de salir del país, corte sistemático de las comunicaciones, denegación del acceso a servicios esenciales como salud o la vivienda. Dos ejemplos emblemáticos. Iris Ruiz, actriz, miembro de San Isidro, le fueron negados los controles de salud básicos, por lo cual debió emigrar para acceder a un tratamiento clínico. La artista de la palabra, África Reina, también miembro de San Isidro, ha sido desalojada varias veces de su vivienda junto a su hijo menor de dos años. Entre los miembros de San Isidro, el rapero Michael Castillo, intérprete, intérprete de Patria y Vida, sufrió al menos nueve detenciones. Fue sometido a vigilancia domiciliaria entre el 1 de abril y el 18 de mayo del 2021. En esta fecha fue detenido y por 14 días fue víctima de desaparición forzada. Recién el 3 de junio, las autoridades informaron que se encontraba en la prisión de Pinal del Río, por una investigación abierta bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia, por haber cantado en las calles la canción Patria y Vida. A lo largo del 2021, Luis Manuel Otero Alcántara ha sufrido el acoso sistemático del régimen, que incluyó la destrucción de sus obras de arte, arresto domiciliario en al menos 14 ocasiones, 16 detenciones arbitrarias, el cerco policial a su casa mientras realizaba una huelga de hambre y la internación médica contra su voluntad en el Hospital Universitario Calixto García por 29 días. El 26 de junio el también artista en La Bastida, regresando de Berlín, fue detenido y trasladado a Villamarista por los cargos de incitación a delinquir, tras proponer en un chat privado la acción de intervenir billetes artísticamente, usando eslóganes como una forma de manifestar el disenso. El 26 de septiembre fue liberado a cambio de que él y su pareja, la poetisa Catherine Vizquet, abandonaran el país con la premisa de no regresar. Hoy ambos se encuentran en Polonia como exiliados. La historiadora del arte, Carolina Barrero, ha estado bajo el asedio de las Fuerzas de Seguridad del Estado por pertenecer al Grupo 27N. Ha sido acusada de ilegalidad de impresos. Desde el 25 de marzo, Barrero ha estado más de 150 días bajo prisión domiciliaria. Ha sido detenida en al menos 10 ocasiones. Estos son, comisionados, algunos de los hechos más visibles de los ataques a que son sometidos en la isla los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Gracias por su tiempo y su atención. Cedo la palabra a mis colegas. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es osvaldo Navarro Veloz, artista y activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial CIR y coordinador del programa cultural Di Punto Verso. El CIR, como parte de su agenda pública, ha continuado la labor de monitoreo con enfoque en la situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes, mujeres, jóvenes, artistas y otras diversidades. A partir de las protestas del 11 y 12 de julio, fue notorio, en cada uno de los 60 puntos donde se registraron las protestas populares, un elemento inédito. La Cuba profunda, aquella que supuestamente había sido beneficiada por la Revolución, también tomó las calles para reclamar sus derechos. La protesta tuvo un fallecido. El joven Yubis Laurencio Tejeda, de 36 años, negro, pobre y residente en una de las zonas más empobrecidas de La Habana, fue asesinado por un balazo de un agente policial, y luego presentado ante la opinión pública nacional como un delincuente. Varias fueron las crisis que ascendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles los pasados 11 y 12 de julio. La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones. La crisis de los ingresos, que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos. Cada una de estas, afecta de manera diferenciada y en mayor medida a la población afrodescendiente. La criminalización del sujeto negro se hizo visible en cada una de las narrativas audiovisuales que se amplificaban desde el aparato oficial, presentando a los protestantes como delincuentes y mercenarios, ya que la política oficial ha identificado los hechos como parte de la guerra convencional de Estados Unidos hacia Cuba. Desde nuestro programa cultural Di.verso hemos hecho un seguimiento a, las, a los y las artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de nuestra organización. En el caso de Randy Artiaga Rivera, rapero que reside en la provincia de Villa Clara, le cambiaron la causa de supuesto desorden público por la de supuesta resistencia a la autoridad. Actualmente se encuentra preso en el establecimiento penitenciario La Pendiente. Fernando Almenares Rivera, miembro de CIR, fue arrestado e interrogado por la policía política en la séptima unidad de la lisa el pasado 9 de octubre. Fue amenazado con el decreto ley 35 y con ser procesado por hacer publicaciones mostrando los rostros de agentes del Estado. También la amenazaron con meterlo en una celda de esa misma estación para golpearlo. Quiero denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado hacia mi persona. Después de las protestas del 11 y 12 de julio, fui arrestado el día 21 de ese mes en plena vía pública junto al activista Magdalena Tamayo. Posteriormente, he sido secuestrado por agentes de la policía y la seguridad del Estado los días 24 de septiembre y 3 de octubre, en una ola de represión desatada contra activistas afrocubanos, miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Agradezco a la CIDH la medida cautelar otorgada a Richard Adrián Zamora Brito e insto al gobierno cubano su plena implementación para asegurar que nosotros, las personas beneficiarias, podamos desarrollar nuestras actividades como defensoras, defensores de derechos humanos sin ser objetos de actos de violencia, intimidación y hostigamiento. Finalmente, el CIR quiere volver a destacar y llamar la atención de esta comisión sobre la sistemática criminalización y racialización consiguiente de las protestas cívicas en Cuba, en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de esta sociedad. El apoyo de todo el sistema interamericano es vital. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta de la Tamayo, miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Por cuestiones de tiempo, pues pasaremos directamente a las peticiones a esta Honorable Comisión y enviaremos de manera escrita la situación actual, particularmente de las mujeres. Respetuosamente solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer un recordatorio público al Estado cubano sobre la obligación que tienen de proteger y respetar los derechos humanos fundamentales de las y los participantes en esta audiencia temática para que puedan continuar realizando su labor como defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo la libre expresión de sus ideas y pensamientos, sin ser objetos de actos de violencia, intimidación y hostigamiento. Hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre del presente año, Recordando las obligaciones que tienen en materia de derecho a la protesta y a la libre expresión. Seguir de cerca el desarrollo de esta situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los y las manifestantes para conciliar y llegar a sus acuerdos. Incluir la información presentada durante esta audiencia temática en un informe anual y continuar incluyendo a Cuba en el capítulo cuarto B. Instar al gobierno cubano a firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los otros instrumentos del sistema interamericano y la Carta Democrática Interamericana, y reincorporarse plenamente en la organización de los Estados Americanos bajo los criterios acordados en la resolución 2438 del año 2009 de la Asamblea General. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad, priorizar el otorgamiento de medidas cautelares para personas cuyos derechos fundamentales se le vieron afectados por participar en las manifestaciones pacíficas y dar seguimiento con el gobierno cubano para la plena implementación de estas propias medidas. Mantenerse pendiente de no solo a la utilización de prácticas que constituyen graves violaciones de derechos humanos, sino también de los procesos penales seguidos contra las personas manifestantes, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Convocar a una reunión de alto nivel con un país amigo de Cuba y del sistema interamericano para dar seguimiento de forma concreta a las peticiones aquí planteadas e iniciar un proceso de diálogo entre la Comisión y el gobierno cubano y las organizaciones cubanas. Muchas gracias. Muchas gracias eh, por las intervenciones y la valiosísima información que han aportado en esta audiencia. Vamos a iniciar ahora eh, por 30 minutos la participación de la Comisión Interamericana. En primer lugar le voy a preguntar al comisionado Ralón, relator de país, eh, eh, si tiene preguntas o comentarios. Por favor, comisionado. Muchas gracias, eh, Primera Vicepresidenta. Un saludo eh, a mis colegas comisionados. También un saludo muy especial a los representantes de las distintas organizaciones y todas las personas que nos acompañan. Reconozco inicialmente el esfuerzo y, y la valentía de la labor que realizan en condiciones tan adversas, en las cuales lo primero que quiero mencionar es que en el seno de la comisión, en mi carácter de relator de país y también eh, nuestros relatores especiales de libertad de expresión y derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos un, un trabajo en equipo que se realiza, pues obviamente de acuerdo a los reglamentos de la comisión y en donde la situación de los derechos humanos en Cuba eh, para nosotros es, es muy importante y que ha generado una línea de trabajo en la cual efectivamente hemos emitido distintos pronunciamientos, comunicados de prensa, también eh, utilizando las plataformas sociales como, como Twitter y en cualquier eh, momento que tenemos la oportunidad de visibilizar que Cuba tiene obligaciones eh, en materia de derechos humanos que debe de, de cumplir. Eh, también quisiera eh, mencionar que en esta situación tan compleja en la cual se está viviendo en la isla hemos manifestado y especialmente yo lo he, he hecho como relator en diversas intervenciones en que cuando se aborda a nivel internacional eh, la situación de derechos humanos en Cuba eh, muchas veces eh, hay determinados grupos que enfocan una parte del problema eh, que tiene otras aristas y que tiene que ver eh, con el embargo económico. Sin embargo, nosotros en la comisión hemos manifestado y nos hemos enfocado que son dos situaciones eh, completamente distintas. No se puede argumentar eh, sobre un embargo económico como el causante de situaciones que son prácticamente de anulación de las principales libertades de los ciudadanos, de las principales garantías individuales y principales derechos humanos. Esos tienen otra causa y la causa pre precisamente es que no existe libertad, que no existe un régimen democrático y en tanto no se atienda esa causa, pues es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos como tal y es ahí donde tiene mucha importancia eh, los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando eh, en forma espontánea por varias partes de la ciudadanía, las voces de las organizaciones de la sociedad civil, donde básicamente evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio eh, de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar ...de derechos humanos en la isla. Eh, adicionalmente, quisiera también tomar, eh, hemos tomado nota de lo, que de lo que han comentado, de las peticiones. Pero, digamos, de sobremanera nos ha preocupado en el monitoreo parte de lo que ustedes ya han mencionado... ...que es eh, una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas cuya única finalidad tiene desalentar el libre ejercicio de la misión del pensamiento y el libre ejercicio del derecho a la protesta. Y este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel eh, o, o de varios años de cárcel en otros casos simplemente por ejercer eh, es pues un derecho a manifestar que, que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar eh, la voz eh, que exige precisamente esos cambios y esas libertades. En ese contexto los artistas, el movimiento de artistas en la isla ha sido clave porque han sido y Voces que con creatividad han tenido llamados precisamente eh, pacíficos en busca de, ese, de esa apertura y eh, el día de hoy hemos escuchado que varios de ellos han pues, sufrido condenas o están con un tipo de arresto domiciliario en un proceso precisamente con un ánimo de eh, frenar una situación que es una exigencia pacífica legítima en cualquier sociedad. Eh, democrática eh, quisiera digamos ir cerrando ideas reiterando que hay un compromiso en la comisión de seguir en el marco de nuestras competencias visibilizando esta situación eh, hemos mm, realizado comunicados de prensa conjuntos con las relatorías especiales como la libertad de expresión el último de ellos tenía que ver precisamente con los bloqueos a internet y a las redes sociales como otro mecanismo de reprimir la protesta. Y sin duda alguna, independientemente del, de, del llamado o la nota que se hará en el comunicado de prensa del, del 181 periodo de sesiones en el cual estamos, eh, estaremos analizando y, y como relator propondré a mis colegas que se evalúe un comunicado de prensa específico que se enfoque en las garantías del debido proceso y en lo desproporcionado de ciertas penas para reprimir eh, la protesta, especialmente pidiendo esa liberación de los, de los presos políticos como ustedes en sus peticiones lo han lo ha mencionado. Y seguiremos priorizando las solicitudes de medidas cautelares, que ha sido otro de los mecanismos que la Comisión tiene y que ha precisamente utilizado para poder eh, proteger y visibilizar, aún cuando eh, el Estado no permite, digamos, no da una anuencia al ingreso de la comisión, el Estado está aislado del sistema interamericano. Sabemos que el otorgamiento de medidas cautelares lo que hace es visibilizar de alguna manera mediáticamente a alguien que está eh, en riesgo en su vida e integridad, y eso genera per se un, una situación de, de una protección de alguna manera por esa visibilización internacional. Así que eh, básicamente indicarles que eh, continuaremos con ese trabajo y, y también agradecer que el día de hoy nos hayan proporcionado esa información que eh, termina de completar lo que nosotros ya teníamos en la labor de monitoreo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Le pregunto a la segunda vicepresidenta y, y relatora para derechos de las personas LGTBI, si tiene, tiene algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Uh, sí, uh, ya empiezo uh, aquí expresando la solidaridad al pueblo de Cuba y el reconocimiento, el respeto, la admiración, como destacaba el relator País. Y colega comisionado Estuardo, por la valentía de las 23 organizaciones, ¿no? por esta alianza, por la voz, por la lucha por derechos y por justicia, expresando una vez más el absoluto compromiso, el pleno compromiso de la comisión en ativar todos los mecanismos, como hacía referencia el, a mi colega, como a las medidas cautelares, comunicado de prensa, todo el monitoreo, um, para justamente visibilizar y hacer una incidencia en este cuadro de graves violaciones de derechos humanos. Yo tengo tres preguntas. La primera, en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, hay denuncias de abusos sexuales. Eh, abusos sexuales perpetrados justamente en el contexto de las protestas de 11 de julio, pero también en las condiciones de detención. Ah, muy valiosa toda la información aquí brindada, pero la primera pregunta es si hay datos desagregados por relación a las 572 personas que permanecen aún privadas de libertad. Ah, también me parece importante para la Comisión tener el número de las personas no víctimas de desaparición forzada. Ah, escuché con mucha atención la situación de adolescentes, ¿no? de personas mayores, ah, también la violencia racializada, o sea, sería importante tener, si hay información más específica, ¿no? dados desagregados. Mi segunda pregunta, y ahí justamente en la misma línea que el relator país, ah, para caracterizar ¿no? la arbitrariedad del Estado con relación a la criminalización, o sea, hay un cuadro generalizado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, derecho de la protesta, criminalización ¿no? de la disidencia, detenciones arbitrarias, tortura, abusos sexuales uh, y todo desde el idioma jurídico, ¿no? Por, mediante figuras penales muy abiertas, como escuché aquí, desacato, uh, incitamento, resistencia, desorden. También pienso que sería importante, incluso imaginando el, el, este, este comunicado de prensa, si hay más informaciones, teniendo en cuenta los 572 casos de detención, si hay un mapeo del uso de, la, de estas figuras, o sea, una mirada más panorámica. Y finalmente, también tomei nota del caso de la impunidad, pero vuelvo a, a, a indagar: diante de tanta brutalidad, no, de una radical arbitrariedad del Estado, una reacción abusiva, autoritaria, um, desproporcional. No hubo un caso de investigación, o sea, impunidad generalizada, eh, eh, no, con toda la situación de control, de desmando. Eh, eh, y finalmente, una, solamente uh, en la parte del petitorio, la, la propuesta de la mesa de diálogo y de la nueva protesta del 15 de, de noviembre, me gustaría también conocer un poquito de, esta, de este panorama, este horizonte ¿no? De, ¿no? a respecto del 15 de noviembre y de la propuesta de la mesa de diálogo. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Gracias, comisionada. Le pregunto al comisionado Hernández, si tiene preguntas, por favor. Gracias, gracias, presidente En realidad no tengo tengo preguntas, me parece que el tema ha sido muy bien planteado. Y mis colegas, eh, el comisionado Renor, la comisionada Piovesan, con sus preguntas están invitando a las organizaciones participantes a que nos proporcionen información para completar este cuadro. Pero sí, hago uso de la palabra para expresar algunas ideas. Eh, primero, me sumo al reconocimiento a este grupo de organizaciones de la sociedad civil por acercarse una vez a la comisión y por presentarnos información muy precisa sobre los acontecimientos relacionados alrededor de las manifestaciones del 11 de, del 11 de julio. Como ustedes bien saben, la no participación de Cuba en el sistema interamericano nos impide llevar a cabo una, una visita, como ustedes mismos nos han eh, sugerido, pero es a través precisamente de este monitoreo a distancia, que realizamos a través de ustedes como la Comisión va tomando conocimiento de los eh, desarrollos en la isla. Y estos últimos son realmente muy, muy preocupantes, porque eh, queda de manifiesto una vez más el cierre de los espacios eh, democráticos. Pero adicionalmente, y ese es el punto concreto que quiero llegar, es, se está impidiendo el ejercicio del derecho a defender derechos. Este derecho que tienen las personas defensoras de, de derechos humanos y que es un, un derecho capital eh, para poder eh, ejercer otros, otros derechos. Para hacer efectivo el derecho a defender derechos, a su vez, eh, se requiere que el Estado eh, proteja y garantice derechos asociados. El primero y más importante es el, el respeto a la vida y a la integridad eh, de, la, de las personas, de las personas defensoras de derechos humanos. Y de aquí ustedes nos han expresado casos de preocupación en donde esto, estos derechos son vulnerados. Pero también para poder ejercer el derecho a defender derechos se requiere el respeto y la garantía al derecho de libertad de expresión, al derecho de libertad de asociación, al derecho de, eh, de información, eh, estos derechos que en el marco de las protestas del 11 de julio también se han visto eliminados. Este si no existe este cúmulo de derechos, entonces eh, no es posible la realización del derecho a defender derechos y aquí el, el Estado va en contra de un um, derecho en. Um, eh, emergente, eh, en plena, en plena este, consolidación, que es el que le permite a las personas defensoras de, de, de derechos humanos servir de, de control, eh, de control social, de, de ser eh, portavoz de las necesidades de la, de la población. Entonces, esto es lo que nos, nos tiene eh, realmente atentos en la, en la comisión este, para poder eh, seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo de denuncia de la situación de derechos humanos, pero también este, nuestro trabajo de protección eh, a través de los medios con los que cuenta este, la, la comisión. A mí me ha gustado mucho cómo mi colega, el comisionado Ralón ha expresado eh, el impacto que tienen las medidas cautelares de la, de la, de la comisión, eh, también siendo realistas, Sabemos que a diferencia de otros países en donde existe colaboración del Estado, las medidas este, cautelares, eh, una vez emitidas, son producto de un, de, de un eh, consenso entre peticionarios de Estado para la ejecución de las medidas cautelares. Y aquí no lo tenemos. Eh, eh, no, no, no tenemos esa, esa cooperación, no tenemos ese diálogo, eh, no tenemos respuesta. De, de, del Estado a las solicitudes de información y mucho menos hay concertación de las medidas con las personas beneficiarias. Pero es un medio para visibilizar la situación de los de, de, de, de derechos eh, humanos eh, para un grupo eh, de, de, de preocupación particular o de una persona en particular según eh, eh, de quién se trata. Por eso... Cuando recibimos solicitudes, la comisión, entendiendo su responsabilidad en la materia, lleva a cabo el análisis de la solicitud a la luz de los requisitos reglamentarios y emite esa, esa medida que siempre va acompañada de un comunicado de prensa y que entonces nos permite entonces visibilizar precisamente que una persona se encuentra en una situación eh, de riesgo, de urgencia y de irre, irreparabilidad, eh, el propósito de ir cre creando conciencia alrededor de esta, de esta, de esta situación. Eh, es lo que yo quería comentar, eh, este, Presidenta, eh, y, y reiterar que desde la Relatoría de Personas eh, Defensoras de Derechos Humanos entendemos nuestra responsabilidad de seguir promoviendo el ejercicio de este derecho humano a defender los derechos eh, humanos. Muchas gracias, comisionado. Antes de darle la palabra a los demás colegas de la comisión, desde eh, la primera vicepresidencia que tengo a cargo, quería hacer algunos comentarios y, y, y unas, unos pedidos de información. En primer lugar... Eh, suscribir lo dicho por mis colegas, de manera particular lo dicho por el relator de país en el compromiso de la Comisión Interamericana de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que ustedes están desarrollando y que realmente es una esperanza para para Cuba, pero también para la región. En esa línea, además eh, Recordando lo que ha sostenido, lo que ha expresado la comisionada Pio Bezán, quería pedir más información sobre este tema de eh, visión diferenciada. Eh, yo soy relatora de personas mayores y me interesa de manera particular el impacto que están teniendo las personas mayores esta situación, sobre todo en el caso de los hijos e hijas que son detenidos, son las madres las que tienen que buscar justicia, que muchas veces son personas mayores. En segundo lugar, eh, no habían podido, eh, por cuestión de tiempo, expresar o comentar más sobre la situación de las mujeres y quisiera pedirles que en esta segunda parte nos pudieran dar más información sobre la situación particular de las mujeres. Y en tercer lugar, en el tema de la violencia sexual, estoy pensando un poco en los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en manera particular en el caso Atenco contra México, cuando la Corte expresa, sostiene en esta sentencia cómo la violencia sexual que se dirigió contra las mujeres fue una acción dentro de la represión del Estado, es decir, que no fueron actos casuales, sino que hubo eh, un esquema, una, unas Acciones coordinadas en este sentido, y por eso quería pedirles más información detallada sobre el tema de la violencia sexual como forma de represión. Dicho esto, eh, le consulto a la secretaria de monitoreo, la secretaria de junta, María de, de Pulía, si tiene comentarios o preguntas. Eh, sí, gracias, primera vicepresidenta. Eh, primero, eh, unirme al saludo eh, de la comisión para todas las personas que han participado con esta y presentado esta importante información en relación con las peticiones que se plantearon indicar que el artículo 63 del reglamento de la comisión establece garantías para las personas que participan ante ella en audiencias y dice que los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de declaraciones o dictámenes eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la comisión está muy atenta, hace siempre un llamado a esta materia, cerrar las audiencias e inclusive de ser el caso puede emitir medidas cautelares de oficio. Eh, además, eh, comunicar que estamos trabajando en dos eh, informes. Uno sobre situación de derechos humanos en los cuales eh, se está priorizando eh, dar la voz a aquellas personas que no tienen voz. Así como dijo la, eh, la madre de la persona detenida, tener pensamientos propios, no es un crimen, ese es el tipo de declaraciones que la comisión incluye en sus informes y que basa en la los, en los, en normativa interamericana, aplica los estándares, analiza, concluye y formula recomendaciones y simplemente indicar que las recomendaciones que se han planteado el día de, aquí, de hoy van a ser muy tenidas en cuenta en ese trabajo técnico. Y finalmente, que junto con la eh, Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estamos trabajando en un informe sobre derechos eh, laborales y sindicales, eh, para dar una perspectiva también complementaria a todo el trabajo que se viene dando de seguimiento a los derechos civiles y políticos. Eso sería todo de mi parte, señora vicepresidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunto al relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, si tiene preguntas o comentarios, por favor. Muchas gracias, primera vicepresidenta, en primer lugar, sumarme al, al saludo del reconocimiento a a todas las organizaciones que han venido a esta audiencia. Eh, conocemos desde la Relatoría de Libertad de Expresión el esfuerzo que implica la documentación particularmente en Cuba de, eh, de la situación de derechos humanos y, y también sabemos de los métodos y la evidencia que estas organizaciones recopilan que, que son exhibidos en esta audiencia y, y la verdad es que en un entorno donde hay tanto hermetismo con respecto a versiones oficiales, eh, que, que, que aborden los asuntos de derechos humanos, es una información sobre todo muy valiosa para el análisis y creo que esto es un reconocimiento eh, justo y, y, y animarles a que puedan seguir eh, adelantando esta, esta loable labor. Lo segundo es comentar sobre dos temas. Eh, el primero es las garantías a la libertad de expresión en Internet, que eh, se han reportado como precarias, pero también donde hay una serie de ajustes que bien fueron mencionados en esta audiencia. Eh, y la criminalización de la expresión, la expresión entendida desde un sentido amplio, no solo con respecto a medios de comunicación y periodistas independientes, sino también a lo que podría considerarse cualquier voz disidente. Eh, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe sobre Cuba, eh, su primera conclusión precisamente es que no advierte ningún tipo de garantía a este derecho en, en Cuba. Esto es un informe que ya tiene dos años y que la situación particular de los últimos meses, eh, en mi criterio, lo que hace es corroborar la ausencia de, de esas garantías. Pasaría a unas muy breves eh, preguntas, vicepresidenta, con, con su venia. Eh, desde la Relatoría estamos eh, documentando el, el, el efecto inhibitorio que ha podido tener lo ocurrido en los últimos meses. Quisiera preguntarle sobre el miedo, quisiera preguntarle sobre la autocensura, sobre si esto está teniendo un impacto eh, incluso en la documentación de, de, que hacen desde las organizaciones. El segundo tema sobre el cual quisiera preguntar, que fue mencionado en esta, en esta audiencia, pero en el cual si es posible eh, profundizar un poco más o a través de, por escrito, digamos, después de, de, de, de, de, de esta audiencia, esto que se denomina retención domiciliaria, prisión domiciliaria estamos documentando casos que llevan más de 100 días, personas sin posibilidad de salir de sus residencias. ¿Cuál es el entorno, eh, digamos, normativo que lo que lo en el cual se ampara o, o en, en, dentro del dentro de la estructura, eh, digamos, legal en, en Cuba? Eh, el tercer tema tiene que ver con las protestas de las próximas semanas. Sí, eh, creo que esta es una buena oportunidad para compartir con con la comisión. Eh, digamos, los escenarios que se pueden advertir, porque tenemos entendido desde la comisión, desde la relatoría, que ha, ha habido alguna suerte de respuestas frente a los anuncios de que se van a presentar y, y, y tememos que pueda esto intensificar, eh, digamos, ya vimos represión en las, en, en, en, en las protestas de julio y cuál podría ser el escenario que se viene ahorita para, para, para noviembre. Y la última pregunta tiene que ver con ustedes, ¿no? tiene que ver con cómo sienten, digamos, la labor de ejercer denuncias sobre este tipo de hechos, eh, digamos, eh, cómo co sienten las garantías para la, para, para, para la labor que ustedes realizan, porque también tiene que ver con libertad de expresión. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Le pregunto a la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García, por favor. Muchas gracias, vicepresidenta. Eh, un saludo muy cordial a, a la comisión, colegas de la Secretaría Ejecutiva, relator de libertad de expresión, y a todos y todas quienes participan en esta audiencia, en la que me honra mucho y agradezco realmente tener la oportunidad de, de, de dirigir un breve mensaje y algunas preguntas, ¿verdad? Eh, en primer lugar, para, para expresar la solidaridad con el pueblo cubano, eh, una reflexión desde mi mandato es que el pueblo cubano eh, está exigiendo en las calles libertad, pero también cada vez más dignidad. Y eso hace que, como muy bien lo expresó el, el, el relator de, de país, el comisionado Ralón, desde la comisión cada vez se está buscando dar una respuesta más integral al análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba. Y eso también tiene mucho que ver con, con mi mandato, como bien lo expresaban, hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre algunas situaciones que nos inquietan especialmente, como es la situación del derecho a la alimentación, como es la situación de los derechos culturales, y, y en particular, eh, como, como, como ya lo ha expresado la, la secretaria adjunta, estamos, estamos también dándonos a la tarea de, eh, de elaborar eh, un, un informe sobre derechos laborales y sindicales les pido que estén pendientes porque muy pronto esperamos poder hacer público el cuestionario relativo a ese informe para recabar información que como bien se ha expresado no, no es fácil en, en cuba por la imposibilidad verdad de acceder eh, al terreno y eh, por otro lado yo quisiera expresarles eh, las inquietudes que, que tenemos desde el mandato en torno a, a al derecho a la alimentación, en torno al acceso a, a la salud y cómo todo eso también eh, está abonando el clima de, de protesta. verdad. Me gustaría tener sus, eh, sus eh, impresiones al respecto, la, la, la denominada tarea de ordenamiento, que es un tema que también venimos eh, siguiendo, con particular eh, pues, preocupación por la inflación que afecta también al acceso a bienes esenciales al pueblo cubano. Tenemos mucha preocupación también por lo que es la libertad académica, por lo que es la situación de profesores, de estudiantes que también son reprimidos en, en, en sus tareas e incluso encarcelados. Y nos gustaría pues también tener toda la información desagregada que fuera posible en torno a ciertos colectivos que tienen bastante que ver con mi mandato, ¿no? Como son eh, educadores, como son personal de salud, eh, artistas... Eh, y en ese sentido también, eh, para, para cerrar nuestra preocupación enfática sobre la situación de los derechos culturales en la isla. Una isla que es una potencia cultural que realmente da tantos frutos al mundo en, en, en todas las artes y ciertamente nos preocupa muchísimo que los derechos culturales y esa potencia cultural de Cuba se vea, se vea limitada de esta forma. Nuevamente nuestra solidaridad y vamos a seguir con mucho compromiso junto a la comisión y todas sus relatorías dando seguimiento a la situación de Cuba. Gracias. Muchas gracias, Relatora. Entonces ahora eh, le doy la palabra nuevamente a la Sociedad Civil por 30 minutos para que puedan completar sus presentaciones y reaccionar un poco a los comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, eh, estimados y estimados miembros de la Comisión, por su interés en la situación de derechos humanos en Cuba, por todas sus palabras de solidaridad y por las preguntas. Vamos a contestarlas en la medida de lo posible dentro del tiempo que tenemos y estaremos enviando información por escrita para poder contestarlas de forma más profunda. Antes de dar la palabra a mis colegas, quisiera hacer nota del hecho de que uno de los participantes que se encuentra en Cuba no pudo participar con nosotros esta tarde. Manuel Cuesta Morúa eh, tiene su casa sitiada por la Policía Nacional Revolucionaria desde horas tempranas de este día y su conexión al Internet eh, fue interrumpida alrededor de las 2 de la tarde. Eh, entonces, ahora eh, procedemos a, a contestar las preguntas. Eh, quisiera dar la palabra a Larissa Dircent para uh, hablar sobre la situación de las personas mayores, información sobre violencia sexual, la prisión domiciliaria en, y las otras preguntas relacionadas con en, la normativa cubana. También a Marta de la Tamayo para ofrecer más información sobre la situación de las mujeres. A Juan Antonio Madrazo para responder a lo planteado sobre eh, las protestas del noviembre. Y a uh, michel Matos para responder a las preguntas sobre censura. Um, y a Osvaldo Navarro para hablar sobre eh, la experiencia de ser defensor de derechos humanos en Cuba hoy día. Muchísimas gracias. Bueno, um, sobre el tema de los datos desagregados, voy a empezar por, por, por una, la, esa pregunta. Nosotros seguimos trabajando en la documentación de todas las personas detenidas a raíz del, del 11-COTA. Entonces, está sin audio, por favor. Claritza. Oh, disculpen. Oh, ya hablando, ya había respondido una, una pregunta, disculpen. Eh, les decía que, está, que junto con el grupo de justicia 11J seguimos recopilando y documentando eh, sobre la situación de las personas que han arrestado el listado que más se Y sí estamos tratando de, de obtener información, pero es difícil. Y aprovecho ya para contestar varias de las dudas que, que, que plantearon los, los comisionados. Está siendo muy difícil documentar por el miedo de los familiares a denunciar abogados y también los instructores y fiscales le han recomendado a las propias familias que, eh, que no denuncien en redes sociales, que no se acerquen a los grupos de sociedad civil a denunciar y eso viene a ser un obstáculo en la documentación y también para visibilizar la situación de esos grupos eh, en situación de vulnerabilidad. Si bien hemos tenido reporte de amenazas de abuso sexual, estamos conscientes de que las mujeres son un sector en el que más está de, es desproporcionada la represión, ¿no? Y no hemos tenido constancia de violencia física directa, pero sí amenazas, que son preocupaciones y tratos humillantes como desnudo. Uh, tenemos referencia a, a, a otro tipo de abusos, y no solo con las que están detenidas, sino también con las familiares. Las mujeres, las madres son las que más están... Eh, llevando los procesos contra eh, los procesos de sus hijos, de sus familiares, y son las que reciben más las amenazas, tanto de los instructores como de otras eh, autoridades e instituciones, por denunciar, por tratar de buscar o abogar por la defensa de sus uh -huh. hijos. Ese es uno de los problemas que tenemos. Todavía aún no tenemos toda la información, como les dije, sobre hasta qué profundidad serían estos abusos de tipo sexual o acoso que están teniendo con las mujeres por la falta de información y los miedos que tienen las personas en Cuba, pero sí estamos haciendo un esfuerzo para visibilizar esa situación. En cuanto a eh, la arbitrariedad del Estado, los, los delitos, sí estamos también recopilando, pero recién hace como dos semanas es que la Fiscalía empezó a notificar las conclusiones provisionales y hemos observado que eh, los delitos son bastante severos, hay penas entre seis años y 25 años de privación de libertad, poner el caso de Roberto Pérez Fonseca, el hijo del IC que pusimos en el, en el video y se dirigió directamente a la comisión. Ayer le notificaron su sentencia, 10 años de privación de libertad solo por eh, participar en las manifestaciones y romper eh, un cuadro de Fidel Castro. Eh, pero también hemos tenido la, la notificación ayer de, una, uh, de otro caso que le piden 25 años, 18 años solo por instigación a delinquir. La mayoría de los que le están solicitando la sanción, eh, hay 369 casos que le están pidiendo desorden público, pero a la mayoría, más del 40%, le están pidiendo más de dos o delitos en sanciones conjunta. Por eso los años y las penalidades se ven mucho más severas. Conjunta entre atentado, eh, desorden público, resistencia, desobediencia. Es un menú de delito muy grande, pero igual vamos a estar aportando información desagregada a la comisión a medida que nosotros podamos ir recibiendo información desde directamente desde el país. Con respecto a la reclusión domiciliaria, que preguntaba el relator para la libertad de expresión, no tiene sustento legal. Eh, la reclusión domiciliaria es una medida de aseguramiento a juicio y conlleva determinadas obligaciones cuando se impone a, a la persona que está detenida y luego eh, se libera a, a esperar el juicio hasta eh, bueno, en libertad, el juicio, pero con limitaciones de la libertad, ¿no? Para salir de la provincia, por ejemplo, tiene que pedir solicitar autorización a los órganos de instrucción, pero eso nos conlleva, por ejemplo, vigilancia estricta frente a la vivienda con efectivos de la policía, como sucede con los periodistas de, eh, independientes y defensores de derechos humanos. Eso es una extra limitación por parte de, la, de, los, de los agentes del Ministerio del Interior que no tienen ningún tipo de respaldo legal, porque en muchos de esos casos ni siquiera hay un proceso penal abierto para que puedan aplicarle una medida que tampoco, como les insisto, eh, tiene que ver con, eh, o sea, está relacionada con, con un proceso penal ni está regulada en, en la legislación. Y bueno, también solo reiterar... De que las personas, los manifestantes que están detenidos, incluso también los que fueron escarcelados y muchos están siendo también procesados, o sea, que estén escarcelados no quiere decir que no estén eh, libres de que se les apliquen penas privativas de la libertad, eh, insistir de que estas personas no cometieron ningún delito, ejercieron un derecho a protestar y todas las sanciones que están pidiéndolo son totalmente injustas. Y basado en eso, bueno, no decir que las penas son excesivas, sino que son totalmente injustas, ¿no? Y doy la palabra... A, a mis colegas para que sigan respondiendo a las otras preguntas para los comisionados. Madrazo, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, comisionados y comisionados. Este, también al, al relator y demás participantes. Mi nombre es Juan Antonio Madrazo. Este, soy coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración una plataforma de la sociedad civil que trabaja en base a reconocer los derechos de la población afrodescendiente en Cuba y además con el, con el objetivo también de amplificar la situación de derechos humanos que hay en Cuba con relación a los afrodescendientes. Eh, durante las protestas populares del, del 11 de julio tuvo una participación significativa la, este, la presencia de afrodescendientes, mujeres, eh, personas jóvenes eh, sobre todo este, personas que ha, habitan, esa, habitan esa Cuba profunda que está marcada por la reconfiguración de desigualdades y de la pobreza, lo cual la, la, la llamada tarea de ordenamiento ha profundizado aún más en esas desigualdades. Y eso también dio lugar también a una, a una, a una demanda de crisis acumuladas que han estado en la sociedad cubana durante más de, durante más de 60 años, que no tienen, nada, que no tienen para na, nada que ver con el con en el embargo, sino que hay también un contraembargo también producido desde, la, desde, el, propio, desde el propio poder. Y durante el ejercicio de las protestas populares el 11 de julio en Cuba, se pudo ver que hay, un, hay, un, hay una tendencia a la criminalización del sujeto negro, particularmente del, afro, del afrodescendiente, en los medios de comunicación, en los 60 puntos del país se registraron protestas, sin embargo los medios, los medios de comunicación, particularmente la televisión, la televisión se enfocó más bien en los, barrios, en los barrios populares, en lo cual hubo enfrentamiento entre la policía y la ciudadanía. Eh, también durante el enfrentamiento de las llamadas brigadas de respuestas rápidas, como también de las brigadas élites, la, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, también se registraron este, incidentes en cuanto a este, violencia verbal con estereotipos estereotipo racistas, ya que desde la propia narrativa oficial se considera que los negros en Cuba no tienen derecho a disentir, ya que generalmente para, en, el, en, ese imaginario, en ese imaginario socialista se ha construido la idea de que los negros somos personas gracias a la revolución. Lo cual cuando disentimos de la política oficial, por supuesto, este, la, tanto la criminalización como este, el peso de la propia policía política viene siendo más pesado. Que, la demás, que las demás identidades. Por ejemplo, tenemos el caso de el músico, el, del músico del músico rapero Randy Artiaga Rivera, el cual está este, detenido del propio 11 de julio, residente en Villa Clara. Ya Oswaldo decía anteriormente, mi compañero, que estaba detenido en la en la prisión de la pendiente, el cual se le ha denegado cambio, se le ha denegado cambio de medida. Lo único que hizo Randy Artiaga Rivera era, fue a protestar, no atentó contra la vida, no, no atentó contra la vida de ningún funcionario, y sin embargo, se, bueno, se le acusa de varios delitos que tienen que ver con atentados de, de sacato y desorden desorden público. Siempre este, por ejemplo, tenemos el caso de un estudiante de la de la propia Universidad de La Habana, estudiante de la de la, de, la, de la este de la Facultad de, de la Facultad de Historia el cual este, salió a la calle ese mismo día a protestar, solamente con un cartel eh, pidiendo más socialismo, más socialismo, menos represión, y sin embargo recibió la misma cuota de represión que pudiera sufrir un activista, un activista político que se, que se puede oponer a, al sistema. Es decir, contra toda una diversidad de, de actores de la sociedad civil, este, más allá del color ideológico, se, se, se hizo sentir este a lo interno de la sociedad cubana este el peso el peso de la represión la arbitrariedad eh, sobre todo este en una gran parte de la población afrodescendiente que continúa anclada en el sótano de la en el, en el, en el sótano de la pirámide social hay un acelerado hay, hay un acelerado proceso de dolarización de la economía cubana que afecta en mayor medida a la población afrodescendiente y también las medidas, es decir, ya la, las políticas universales que tienen que ver con, que tienen, que tienen que ver con este, materia de salud y educación generalmente no cubren esa necesidad de demanda que hay el interno de la sociedad cubana. Hay un reforzamiento, hay un reforzamiento de la crisis en cuanto a la seguridad pública de los activistas de derechos humanos y también de la ciudadanía, porque con relación a las protestas a las protestas anunciadas para el 15 de noviembre ya hay un reforzamiento de esa crisis con detenciones arbitrarias, este operativos policiales sobre los activistas de derechos humanos, pero también una vigilancia permanente sobre quienes desde la, quienes desde las redes sociales están amplificando amplificando la protesta, eh, la expulsión también por ejemplo de docentes de docentes de las universidades y centros y centros de enseñanza que que también están apoyando este la próxima protesta el próximo 15 de noviembre también contra el personal también de las de, de salud que también bueno muchos tienen familiares y han estado también amplificando la situación de las prácticas arbitrarias contra contra los posibles manifestantes o contra la o contra la ciudadanía, entonces estamos ante un escenario bastante delicado, delicado en cual este en el cual desde la propia narrativa oficial se viene amplificando que todo lo, todo lo que está previsto en los próximos días tiene que ver con la guerra convencional por parte de Estados Unidos, que es parte del cambio de régimen, que es parte de esa, de esa política de subversión. Y eso, por supuesto, asusta aún más a gran parte de la población y eso también genera una narrativa de odio a toda esa diversidad que hay hoy en la sociedad cubana. Muchas gracias. Marta adelante. Bueno, sí, eh, como explicaba mi colega Larissa de con el tema de mujeres en Cuba, y bueno, estaremos enviando bastante información a la, a la Comisión para que le tengan, ¿no? Pero eh, de todas formas explicar y decir que nosotras desde los grupos de la sociedad civil, es decir, la red Nina, Alianza Juana por la inclusión hemos venido dándole también seguimiento a todo el tema de eh, la violencia política Hacia nosotras, eh, las activistas defensoras de derechos humanos en Cuba, antes y después eh, de los sucesos del 11 de, de julio, ¿no? Que esta represión aumenta y va totalmente en vida de utilidad, de, de, de detenciones arbitrarias y, bueno, las cárceles, ¿no? Nos preocupa eh, mucho los casos que tenía acá para mencionar de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Ambas son activistas de derechos humanos y están ya en espera de juicio por un supuesto delito de resistencia, de sacato, atentado. Ya ellas están eh, presas, ¿no? En la prisión, perdón, en la prisión del acá en el Guatau acá en Cuba. En el caso de Lisandra Góngora. También otro de los casos que nos preocupa y hemos estado constantemente denunciando fue eh, presa el 22 de julio y eh, se encuentra a la espera de juicios también por los delitos de desorden público y sabotaje. Y otro de los casos que tenemos también es el Salixir eh, Reyes, a la cual se levantó una carta de advertencia por las protestas del 11 de julio y luego de que ella intentara eh, llevar la petición para la marcha del 15 de noviembre, con lo que va a, a ocurrir acá en la isla, pues esa activista fue golpeada, le quitaron su teléfono, es decir, en formato de, eh, se lo decomisaron, pero fue golpeada, agredida brutalmente, solo por el hecho de presentar a, al gobierno municipal de, San, de, de su sitio, de Santiago de Cuba, esta, esta petición. Entonces, eh, eso nos preocupa y queremos denunciarlo hoy acá y eh, le enviaremos toda la, la información para seguir nutriendo sobre esto. Con relación a los procesos del 15 de noviembre, eh, también nos preocupa la posición de nosotras las mujeres, las cuales, bueno, hemos estado impulsando todas, esta, todas estas causas, las mujeres que hemos sido firmantes de la declaración eh, para la, la, la las declaraciones petitorias para el 15 de noviembre también hemos tenido una cuota de represión y hostigamiento ¿no? nos han detenido los cortes de internet también hacia nosotras, entonces todos esos son asuntos que eh, lo hemos venido denunciando, repito y nos preocupa eh, grandemente, muchas gracias Michelle, adelante muchas gracias, sí Uh, por una cuestión de tiempo voy a ser breve y quisiera uh, iniciar diciendo lo que parecería una salvedad. Cuba es un país absolutamente totalitario, donde el gobierno, el Estado y el partido único, que son una misma cosa, se han, se han juntado para hacer una misma cosa, son los que dictaminan la vida de todos los parámetros dentro de la nación. En el caso de las artes y la cultura, uh, no sucede ahora la represión y la censura, sucede desde los inicios de la revolución. Hay una expresión muy famosa que determina lo que es o lo que se entiende como la política cultural en Cuba. La expresión es de Fidel Castro y dice, con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Esta expresión nos recuerda un poco a, a una similar pronunciada por Benito Mussolini para, uh, bueno, exaltar el Estado fascista. ¿no? Es, es muy memorable el parecido que tiene. Quisiera destacar que artistas específicos, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Amaury Pacheco del Monte, Sandor Pita, han recibido golpizas en plena calle por intentar hacer un concierto dentro de un domicilio. Esto sucedió en diciembre de 2018 fue una de, la, de las cuestiones que dio paso o que motivó la conformación del movimiento San Isidro. Intentamos hacer un concierto dentro de la casa de Luis Manuel, no nos permitían acceder, cerraron el barrio, fuimos golpeados todos. Hemos recibido también actos de repudio donde a, afines al régimen, personas afines a, nos gritan, nos escupen. Yo he sido escupido en uno de esos actos en la afuera de San Isidro. Ahí estaba también Tania Bruguera, fue golpeada, golpes en la cara, alones de pelo. Después a mí me separan del grupo, por ejemplo, me llevan a unos almacenes, me entregan, a fuerzas especiales que son boina roja estando yo esposado, maniatado, el roja, uno de ellos decide tomar mi dedo pulgar y casi fracturármelo, uh, subirlo para arriba. Yo pasé dos semanas con una mano adolorida e inmovilizada. Y esto de manera completamente arbitraria. Las únicas cosas que intentamos hacer, bueno, son nuestras obras de arte y por supuesto nuestra auténtica expresión, como ciudadano sea lo que sea esta expresión. ¿no? Uh, otra cuestión muy importante es la exacerbación del odio desde los medios sociales Hacia, desde los medios de comunicación sociales, perdón, hacia personas como nosotros se publican uh, archivos o documentación íntima que expone a la persona, que expone su sexualidad, sus preferencias sexuales o aquellos comportamientos que puede haber tenido con una pareja. El Estado usa esto para intimidar, amedrentar y para lanzar una especie de bueno mensaje de escarmiento, no para que otros no se sumen a este tipo de comportamiento, a este tipo uh, de voces. Una última mención que quiero hacer, yo participé en la cumbre de Panamá, de, de, de la OEA, y antes de esta cumbre, el que fue ministro de Cultura, Abel Prieto, dijo en Cuba, en Televisión Nacional, que la cultura era el nuevo campo de batalla y que allí había que ir a pelear. Si algunos de los, de los presentes o puede acceder a la prensa o recuerda el comportamiento de la, de la delegación cubana en aquella cumbre, fue salvaje. También fuimos golpeados, fuimos empujados, se nos gritó. Eran una delegación de 200 personas aproximadamente, la delegación oficial cubana, y se comportó de una manera histérica y salvaje en cuanto a violencia. En un foro donde además esa misma noche iba a haber un entendimiento entre las administraciones norteamericanas y cubanas. Nuestra conclusión era que el gobierno cubano prefiere dialogar con aquel que históricamente ha sido su enemigo, según su narrativa, a con sus propios ciudadanos, los hijos propios de la nación. Estos son breves ejemplos de lo que puede ser censura, de lo que puede ser secuestro. Una cosa más, cuando un artista lleva a cabo una obra que es crítica, no solo la obra es censurada, sino el artista, su persona también, de manera indeterminada. No hay tiempo para este tipo de censura. Puede ser un, unos años, puede ser para toda la vida. Generalmente lo que les queda es bueno, resistir en una especie de ostracismo interno o emigrar. Hasta aquí. Muchas gracias. Osvaldo, adelante. Sí, eh, buenas tardes nuevamente. Eh, con respecto a cómo se siente ejercer eh, denuncias sobre estos hechos y la garantía para la labor eh, nuestra acá como activistas. Yo creo que, bueno, eh, mis compañeras y compañeros han sido bastante, eh, pues han, han dado bastante ejemplos sobre esto. Yo quiero citar eh, solamente el hecho de la, de la racialización eh, de la represión de parte del Estado cubano, que creo que en, en el sentido de, del activismo, ¿no? Del, del, del yo como activista. Eh, es un peso extra. Y quiero poner un ejemplo muy puntual. El pasado 22 de noviembre nosotros participamos en una manifestación convocada al parque central. Los ataques eh, principales, además de la eh, represión desgraciadamente normalizada eh, en nuestro país, eh, pues eran precisamente dirigidos al color de la piel. Negro, eh, contrarrevolucionario, tendrías que agradecerle a la revolución que te lo ha dado todo y así, eh, pues los activistas eh, de manera general sufren una represión, no tienen eh, garantías de ningún tipo para hacer su trabajo. Y en el caso de los activistas afrodescendientes, eh, hay un peso extra en, en ese sentido, que era lo que quería puntualizar. Muchas gracias. Para ir cerrando, quisiera dar la palabra también a Rosa María Falla. Rosa María, por favor. Muchas gracias, Cristina. Solamente reiterarle a, a la Comisión la importancia de poner los ojos pero también las voces en el pueblo cubano en este momento. Yo creo que ha quedado muy expuesto gracias al increíble trabajo de las organizaciones que, que están aquí representadas, a las que agradecemos muchísimo. Su voz ha quedado bien expuesto, el nivel de vulnerabilidad, de indefensión en que se encuentra la ciudadanía cubana en este momento. Hay un, están las convocatorias a las manifestaciones masivas del 15N, el Estado ya ha empezado a votar de sus trabajos a cada una de las personas que han firmado las cartas pidiendo permiso para esa, para esa manifestación. Caterine eh, hablaba de, de, de las palabras que la, que la comisionada Marcaren Marcoli eh, dijo en la última audiencia que eh, nosotros tuvimos, ella decía, es importante una reacción mundial de solidaridad con el pueblo cubano, es el momento de que esa reacción llegue. Yo quiero agradecer especialmente a la Comisión por el, el, el esfuerzo de exponer esta situación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y pedirles, por favor, que sigan insistiendo en exponer esta realidad ante el Consejo Permanente. Necesitamos de sus voces y necesitamos de las voces de cada uno de los Estados miembros cuyo, cuya responsabilidad también está... La de, la, de, la de proteger a los pueblos de las Américas y, y nuestro derecho a vivir en democracia. Muchas gracias. Terminó entonces la sociedad civil, ¿cierto? Bueno, vamos llegando al cierre de esta audiencia para la Comisión Interamericana. Es un honor haber estado en esta audiencia con ustedes y queremos reiterar el agradecimiento no solo por la presencia hoy, sino por el trabajo diario, continuo, el desgaste, la exposición y cada una de las situaciones que nos han narrado hoy. El sistema interamericano sin duda fue creado por acuerdos de los estados, pero con un objetivo fundamental, que es la protección de los derechos humanos y la dignidad. Y en esa línea, la Comisión Interamericana tiene esto muy presente, tal como ha sido señalado por el relator de país. Tengan la certeza que la comisión les acompaña y les seguirá acompañando a través de cada uno de los mecanismos que tenemos a la mano, sea los comunicados de prensa, eh, las medidas cautelares, y que hemos tomado nota atenta de cada una de sus peticiones, incluyendo además la solicitud eh, de, de incluir eh, en el capítulo 4B del informe anual, tal como se ha manifestado. Cada uno de estos pedidos es tomado con mucha seriedad y detenimiento por la Comisión Interamericana. Gracias enormes desde el corazón. No están solos, no están solas, estamos con ustedes, les acompañamos y si bien, como decía el comisionado Hernández, no es lo mismo como con otros estados en los cuales se puede hacer una visita in loco o utilizar otro tipo de mecanismos, tengan la certeza que la Comisión Interamericana, cada uno de los comisionados y comisionados, los relatores especiales, la Secretaría Ejecutiva y cada uno de los funcionarios y funcionarias de la Comisión tiene presente a Cuba. Y a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que han estado en los videos y a aquellas personas que por el miedo o por la represión no pueden expresarse libremente. Estamos con ustedes y vamos a seguir estando. Cuentan con la Comisión Interamericana y, contra, y con nuestro compromiso total y permanente. Dicho esto, les agradezco nuevamente y doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.